Sí, el principal desafío que encuentro al ser mujer como alcaldesa es combatir el machismo, es ser una mujer ejemplo, para las, que sea yo ejemplo para las futuras generaciones, pero sobre todo mujeres, en los jóvenes, hacer un papel ejemplar con transparencia para que ellas puedan seguir los pasos. Que una mujer, que soy la primera mujer electa en mi el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, puedan otras hacer. Que sí se puede. Que haciendo las cosas con transparencia, que haciendo las cosas con planeación, se puede lograr muchísimas cosas.